¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este episodio titulado Experiencias docentes en un año de pandemia, en el cual tenemos a tres invitadas muy especiales con quienes estaremos hablando acerca de sus experiencias como docentes en este proceso que se vivió para pasar de un modelo presencial a un modelo virtual. Y pues quienes nos acompañan es la maestra Eunice Pérez Coelho, Gina Villanueva Pérez, y Shadaska Martínez Calderón, de quienes me permitiré leer una pequeña síntesis curricular. Y bueno, la maestra Eunice Pérez Coelho, ella es ingeniera en electrónica por parte del Instituto Tecnológico de Mérida, especialista en docencia de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en gestión de tecnologías de la información por la Universidad Anahuac Mayap. Cuenta con certificaciones de cableado estructurado por Belden, Switching and Routing, por Extreme Networks Associate y diversos diplomados relacionados con diseño y administración de redes LAN, WAN, IoT o Internet de las cosas, Industria 4.0 y talleres de telecomunicaciones y calidad en el servicio, ciberseguridad de Cisco y Lacnic. Ha participado en proyectos de cableado estructurado, actualización de conmutadores Ethernet y de implementación de políticas de acceso Active Directory He impartido cursos relacionados con IoT y seguridad en redes. En el 2016, realizó una estancia académica en Arizona State University para publicaciones de artículos científicos. Pertenece a la primera generación de programas Centro de Mujeres en Tecnología de LACNIC en 2020. Es miembro de ISOC. Actualmente se desempeña como docente en el Tecnológico Nacional de México Campus Mérida en la maestría de Ingeniería, donde forma parte como miembro del Consejo de posgrado y las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Biomédica. Bienvenida maestra UNICE. Gracias. Bien, también tenemos a la maestra Gina Villanueva Pérez, quien es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón. Bienvenida, maestra Gina. También nos acompaña la maestra Shadaska Martínez Calderón. Ella es contador público de formación, cuenta con un posgrado de maestría en administración, ambas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente está cursando el doctorado en administración en el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial. Ella trabaja como docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde hace 13 años, ha participado como coautor en publicaciones en revistas académicas y ha sido ponente en congresos internacionales. También es miembro de la Academia Mexicana de Lógica y además es parte del comité organizador de la Olimpiada Estatal de Lógica. Bienvenida maestra Shadaska. Muchas gracias, buenas noches. Les agradezco que estén aquí para poder hablar sobre cómo ha sido para ustedes como docentes el pasar de un modelo en el que estaban impartiendo clases de manera presencial a un modelo en el cual pues prácticamente pasó todo a lo virtual y que precisamente en esta semana se cumple ya el año, el 17 de marzo de 2020 fue cuando aquí en Michoacán, tanto las instituciones educativas como las de dependencias de gobierno pues notificaban a todo su personal que tenían que resguardarse en cuarentena y que ingenuamente muchos creímos que sí iba a ser una cuarentena, que a los 40 días íbamos a regresar a trabajar. Y pues ya ha pasado un año y seguimos trabajando en línea. Entonces me gustaría saber para ustedes cómo ha sido, a qué retos se enfrentaron al pasar de la modalidad presencial a una modalidad virtual en la cual tenemos que estar utilizando herramientas digitales y que por ende también se exige un cierto grado de alfabetización digital, es decir, tenemos que aprender a usar estas herramientas, pero pues me gustaría saber para ustedes cómo ha sido esta transición, cómo lo han vivido, entonces me gustaría empezar con la maestra Eunice, por favor que nos contara cómo ha vivido esta transición. Gracias. Este, bueno, eh, la verdad es que uno, uno de los más grandes retos que se me presentaron fue adaptar las actividades eh, que tenía en, en las materias en, en modo virtual. ¿no? Eh, algo que lo que sí cuenta mi institución es que eh, contamos con plataformas eh, desde ya varios años, con plataformas digitales en las cuales las utilizábamos para subir tareas y darle seguimiento a estudiantes. Sin embargo, eh, las actividades, pues, siempre se daban de manera presencial. Adicional que eh, son prácticas la, eh, las materias que imparto, ¿no? Entonces, el adaptarlas a, a, ahorita a, en modo virtual sí me costó un poco de trabajo por el hecho, bueno, me sigue costando trabajo, eh, eh, eh, primero porque, nos cambian de plataforma a una, a una mejor. Tenemos, este, la verdad, eh, dos opciones de plataformas. Y segundo también por la parte de los estudiantes. Eh, eh, las actividades que, que tú vas realizando, de repente te vas dando cuenta que aunque tu institución te provee la tecnología, eh, los estudiantes, hay quienes no tienen acceso a esos recursos. ¿no? Entonces, es, es muy complicado porque, mis prácticas que trabajan con equipo de cómputo, los cuales eh, si no tienen ciertas capacidades tanto de hardware como de software, a veces no pueden realizar las prácticas, ¿no? Entonces es ir siempre como que adaptando estas actividades y también eh, darles como que un seguimiento. Yo creo que ya es más personal en ese sentido, ¿no? E ese seguimiento de si de repente alguno no la hizo porque no la hizo. Y, pues, eh, otra de las cosas que, que también me enfrenté fue la parte de, de no tener acceso. Digo, uno de los beneficios es que se pueden grabar. Eh, esa es otra cosa, se pueden grabar las clases y los podían ver de manera o, o a destiempo, ¿no? Sin embargo, en la parte de las actividades, vuelvo a comentar, siempre es como que el, el, la problemática, ¿no? Identificar qué tipo de actividades son las que van a hacer que el estudiante realmente, eh, adquiera la competencia gracias muchas gracias eh, claro es siempre un reto el tener que pasar de ahora sí que de estar en el aula donde tenemos a los alumnos presentes que podemos estar interactuando en vivo a tener que a lo mejor como usted decía de repente no pueden asistir Sí se queda la clase grabada pero se pierde un poco la interacción entonces a lo mejor ellos cuando ven el video si no entendieron algo, ya no tienen al profesor enfrente para poderle preguntar. Y la retroalimentación, pues a lo mejor tarda mucho más en lo que mandan un mensaje, el profesor lo lee y hasta que les conteste. Entonces sí se pierde un poco de, de la interacción. Y bueno, ahora también me gustaría escuchar a la maestra Gina, cómo es que lo vivieron en la escuela donde ella trabaja, cómo lo sintieron, si también tenían herramientas o no tenían herramientas. Cuéntenos un poquito cómo lo... ¿Cómo lo percibió? Bueno, en mi caso yo lo puedo dividir los retos en tres partes. La primera pues fue superar el shock emocional que, que causó el, el dejar las aulas eh, de, en un momento eh, de manera inesperada y como bien han comentado, pensábamos que iba a ser de manera eh, pasajera, 15 días, un mes, probablemente hasta dos. Eh, eh, eh, superar ese shock, sobre todo poniendo en práctica las habilidades digitales, las pocas habilidades digitales, al menos en mi persona, que había estado eh, adquiriendo en cursos a partir del 2018. El segundo punto es reajustar las actividades que yo tenía en, en, de manera presencial, es decir, actividades de clases, la programación, la evaluación, qué es lo que les iba a dar y cómo se las iba a dar. Ese cambio, porque no es lo mismo estar en el salón, por ejemplo, yo camino mucho, yo interactúo con los muchachos, a pasar a grabar una sesión o a transmitir un video, porque a mí me daba pánico eh, filmarme. Y en tercer punto, pues llegar al acuerdo con los estudiantes, porque como profesora, eh, al menos en lo personal, yo daba por sentado que ellos tenían las habilidades y las herramientas para afrontar estos retos. Pero me di cuenta que no, que eran muy pocos los que lo tenían. Entonces, el llegar a un acuerdo con ellos, el investigar cuáles eran sus necesidades, sus realidades, y adaptar todo esto de, la, de, la, de lo presencial a lo virtual, para mí fue el reto más grande. O sea, darme cuenta de eso. Primero, de mis limitaciones, las limitaciones de, de, de mis estudiantes, y afrontarlo juntos porque nos dimos cuenta que eso no iba a ser pasajero, porque pasaron dos meses, pasaron tres y de repente había que dar las clases ya en línea, pero al menos en, en lo personal, pues para mí sí fue ese superare, ese shock emocional en, conmigo misma y con mis estudiantes. Yo creo que ese fue el mayor reto que en lo personal pasé. Claro, muchas gracias. Y sí, efectivamente, de repente por ahí también vimos que algunos maestros, pues como que, en este, ahora sí que dilema de si me grabo o no me grabo, pues se desaparecieron por un buen tiempo y al final pues los alumnos son los que terminan ahora sí que sufriendo las consecuencias. Pero pues muchos también me pude dar cuenta que sí, por su parte, investigaron, sí utilizaron bastantes herramientas para poder continuar ahora sí que trabajando con sus alumnos y no dejarlos a la deriva. Y bien, maestra Shadaska, me gustaría también que usted nos contara un poquito acerca de este proceso, cómo fue que usted lo, lo vivió. Bueno, eh, eh, pues ya como, como lo dice la maestra Gina, bien lo dice la maestra Gina y Eunice, eh, bueno, pues uno de los grandes retos que tuvimos que enfrentar es cómo trasladar esa parte que ya habíamos trabajado durante mucho tiempo en la parte presencial, ahí frente a los alumnos, cómo trasladarla a una virtualidad. Entonces, fue un paso algo complicado. Eh, el reto principal al que yo eh, me sentí enfrentada es cómo hacer que mis alumnos captaran de igual manera a como los, los tenía en modo presencial y cómo hacer que, que en esta nueva virtualidad que estábamos eh, trasladando nuestra, nuestro trabajo, cómo hacer que los alumnos captaran esos conocimientos. Eh, ya que también este, pues nos enfrentamos a muchos problemas, como bien lo dijeron este, mis, mis compañeras, eh, algunos de los alumnos, pues, igual los profesores, eh, no, no, nos, no estamos excluidos de eso. Los equipos de cómputo, los equipos celulares tenían este, bajas eh, captación de señal. Es decir, los equipos no estaban para las clases virtuales. Entonces, eh, fue uno de los retos a los que me enfrenté, los ruidos en, en, en el hogar, cuando ya estábamos dando la clase, cómo hacer que el alumno estuviera eh, entendiendo lo que yo estaba explicando, cómo saber si efectivamente facilitar ese conocimiento había sido eh, oportuno, si había sido eficiente, eh, eficaz. Este, la verdad sí fue, fue un gran, gran reto. Entonces también nosotros como profesores, este, pues algunos teníamos, como, como bien lo dice la maestra Gina, ya alguna preparación previa, pero sin embargo la mayoría no teníamos esa preparación este, en cuanto al modo virtual. Y también nos dimos cuenta este, que los alumnos tampoco tenían esas habilidades o no sabían utilizar las herramientas este, para este fin. Sí, esa es mi interpretación. Muy bien. Sí, de hecho, ahorita que comentaba sobre los ruidos, pues efectivamente también era algo complicado, ¿no? Porque de repente, o sea, tanto uno estaba impartiendo clases como los hijos estaban recibiendo clases. Digamos, la casa pasaba a ser una escuela en la que se escuchaban ruidos por todos lados de personas este, dando clases, ¿no? Y me pasó también con mis alumnos que de repente, o sea, les pedía que participaran y se escuchaba a su mamá o a su papá impartiendo una clase. Entonces, como que ya no sabía si escuchar al alumno o escuchar la clase que estaba impartiendo el papá, ¿no? Y bien, por otro lado, también preguntarles eh, si, por ejemplo, la institución, en este caso, Unice nos comenta que la institución o el Tecnológico de Mérida sí tenía ya herramientas eh, que permitían esta interacción o dar clases en línea. Pero, digamos, en el caso de las otras universidades públicas, a lo mejor hay un poquito menos de equipamiento, menos herramientas digitales. Para ustedes, en este caso, la universidad donde trabajan tenía las herramientas necesarias para poder impartir las clases en línea o fue necesario que se hicieran gestiones adicionales, es decir, buscar contratar estas herramientas o, este, no sé, hacer convenios con otras universidades. Y en su caso también, si en el momento en el que ya tenían estas herramientas que les permitieran dar sus clases en línea, si la misma institución les proporcionó capacitación a sus docentes para que pudieran utilizar estas herramientas y pudieran dar continuidad a sus clases. Me gustaría primero empezar con la maestra Gina. Bueno, eh, con la maestra es que trabajamos en la Universidad Michoacana, yo lo que me di cuenta que la universidad sí tenía las plataformas para las escuelas y los institutos o las facultades que, que tenían o que tienen clases, por ejemplo, a distancias o semipresenciales. Um, se me viene a la, a, a la memoria la, la facultad de Derecho pero en el bachillerato no teníamos ese, ese servicio, por así decirlo. Nosotros no tuvimos que hacer la gestión, nos dimos cuenta que la universidad a partir de, como del segundo mes empezó a hacer eh, las gestiones necesarias para otorgarnos un correo institucional primero, tanto a los docentes como al personal administrativo, y otorgar también un correo institucional a los alumnos a través de sus matrículas. Entonces, lo que vivimos nosotros es que al principio tuvimos que darnos de alta, eh, aceptar, o sea, llevar un procedimiento para atender nuestro correo institucional, para, para conocer cómo nos íbamos a comunicar tanto entre los directivos, los docentes, los, los alumnos. Y todo fue a través del sistema de, de información que se llama Cia para nosotros. Entonces, en el, en el bachillerato yo creo que sí tuvieron, al menos esa es mi apreciación, eh, no sé si la comparta la maestra Shadaska, es que en el bachillerato sí tuvieron que implementar todas estas estrategias porque el bachillerato no tenía, es decir, nosotros no tenemos un bachillerato ni a distancia, ni semipresencial, eh, el, nuestra, nuestra oferta académica es presencial 100%, y en lo presencial, por ejemplo, nuestras prepas, pues, no tienen un internet eh, de alta capacidad, no tenemos todas esas, o no teníamos esas herramientas, entonces, cuando sucede esta situación de la pandemia, que estamos ya en casa, estamos tratando de comunicarnos con nuestros estudiantes, pues, la universidad inmediatamente, pues, tuvo que realizar las gestiones. Supongo que ya tenían contratado el G Suite y que únicamente lo adaptaron, para el grueso de los profesores. Creo que en algún momento, en algún año, nos pidieron que nos diéramos de alta, pero como era algo que lo que veíamos lejano, pues no, al menos en lo personal, yo no hice el trámite. Pero en marzo, a, más bien abril, mayo, fue cuando empezaron a que nosotros ya nos diéramos de alta y ya tuviéramos ese contacto institucional que había faltado en, en, en, en tiempos anteriores. Entonces, ese sería, yo, yo creo que sí tenía la plataforma o las herramientas, pero en bachillerato no las tenía. Muy bien. Eh, maestra Shadaska, no sé si quiera ahondar un poquito en esta respuesta. Digo, trabajan en la misma universidad, a lo mejor la percepción sería la misma, pero no sé si quiera dar su punto de vista en esta parte. No, pues, el, lo que dice la maestra Gina, más o menos en el mes de abril fue cuando empezamos a hacer toda esta virtualidad en el bachillerato Nicolaita. Este, y eh, sí cabe, cabe mencionar que a partir de, de abril, este, por ahí también se dio eh, o nos hicieron llegar la oportunidad para capacitarnos en algunas herramientas digitales, este, todo obviamente por medios virtuales. Este para habilitarnos y no solamente tenemos el G Suite, también hay un servidor que, que utiliza la Universidad Michoacana, este denominado Subin, que es donde nosotros, este, el bachillerato sobre todo, creo que ahí, este, es donde más contacto tenemos, sí, pero estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Gina. Ok, muy bien, muchas Gracias. Eh, la maestra Eunice, pues ya sabemos que ella es, ahora sí que tecnóloga de formación y que el instituto, pues también, sobre todo los institutos tecnológicos, también se caracterizan por ser, ahora sí que instituciones donde se imparten carreras de tecnología y pues obviamente ya nos comentaba, ellos sí tenían infraestructura, pero no sé si adicional a lo que ya tenían, qué más se tuvo que adquirir, eh, si se tuvieron que impartir capacitaciones, si todos los maestros ya dominaban estas plataformas o... ¿Qué percepción tiene usted de toda la comunidad académica? Gracias. Eh, bueno, eh, sí, sí hubieron eh, ciertas problemáticas. La, la realidad es que contábamos con las plataformas, sin embargo, a el proceso administrativo, por ejemplo, de subir calificaciones, eh, bueno, no subías, o sea, si las subías, las imprimías, las llevabas eh, para que te sellen o, y tú las firmabas. Eh, entonces, eh, este reto que, que, que ya lo tenías que hacer de manera virtual, en el cual al inicio pues, no, no sabían eh, cómo eh, solucionarlo, pero después este, se hace un sistema en el cual ya se van subiendo eh, eh, en línea eh, y, pues ya, y las envías pues, automáticamente. Pero había un, un problema, la incompatibilidad de, de la plataforma que usas para dar clase y la de hacer tus pues, procesos administrativos. Entonces, tal vez evaluabas con esa plataforma y de todas maneras tenías que este, ver de qué manera sacar o, o tu listado de calificaciones para volverlo a subir a otra. Eh, sin embargo, digo, este, todo, en todo este en todo este tiempo, digo algo que sí debo de reconocerle a mi institución, es que eh, logró adaptarlo. Este, eh, nosotros al, a, a, al día de hoy tenemos una plataforma que puede ya hacer todo eso, en el cual ya puedes subir tus calificaciones. Ahora, este, eh, mi percepción con respecto a los demás, he escuchado... Eh, en su mayoría en el, en el tecnológico, nuestro tecnológico es un tecnológico ya grande, ya va a cumplir 60 años, eh, en muchos de los profesores son profesores que no, no nacen, o sea, no son tecnológicamente nativos, ¿no? Entonces, eh, sí se les complica eh, el, el poder este, utilizar estas herramientas, ¿no? Eh, les cuesta trabajo eh, sin embargo, también algo, otra de las cosas que hizo el instituto fue estar dando cursos de capacitación. Eh, eh, al inicio dejaba abierta la plataforma que tú quisieras utilizar, la que la, la que a ti se te adecuara, la, la que se te hiciera más fácil, pero, pues, eh, utilízala, ¿no? Y ya una vez de que dicen, bueno, ya ya está, ya ya pasó el tiempo, esto va a seguir así, pues, es, es, con esta se quedan, pues, ahora sí vamos todos a alinearnos, ¿no? Entonces, es pues un cambio, ¿no? Que a veces no nos cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, este, creo que poco a poco lo vamos pasando. Claro, sí, normalmente siempre cuando se da un cambio o existe por un lado sí. renuencia o existe por otro lado desconocimiento, pero al final de cuentas siempre es un reto poderse adaptar a una nueva forma de trabajo como es ahora el caso de impartir las clases en línea. Ahora, también por otro lado, este, pues, sí sabemos que las instituciones a lo mejor hicieron las gestiones, ya decía la maestra Gina, la universidad donde ella trabaja, pues, les, eh, digamos, proporcionó las herramientas de Google. Sabemos que incluso esta que estamos utilizando, pues, es parte de esa gestión que es Google Meet. Entonces, esta nos permite dar una clase, digamos, de manera presencial virtual. Pero también tenemos por otro lado la parte que comentaba la maestra Onice de cómo vamos a estar publicando las calificaciones o dónde vamos a estar subiendo las calificaciones. En este caso, nos gustaría saber, por ejemplo, en la universidad donde trabajan la maestra Gina y la maestra Yadaska, cómo es esta herramienta y además si estas herramientas que están utilizando son las suficientes o consideran que son suficientes para poder llevar a cabo todo el proceso que requiere el impartir una materia de principio a fin. Pediría a la maestra Shadaska si nos da su punto de vista. Este Sí, claro. Eh, nosotros utilizamos desde hace muchos años el CIA, es un sistema que la universidad eh, tiene para administrar todas las subida de calificaciones por parte de los profesores. Eh, de manera individual, cada vez que se termina el semestre, hacemos ese traslado de, o reflejamos las calificaciones de acuerdo a la asignación de grupos que se nos ha dado de manera oficial. Es la manera en que nosotros este, toda la vida lo hemos hecho así, no es algo nuevo. Eso ya estaba habilitado dentro de la universidad. Este, eh, no tendría, no, es decir, no había un proceso presencial para, las, para subir calificaciones, eso ya siempre ha sido de manera virtual, en ese, en ese sentido pues está, estuvimos este, pues, muy, muy bien, muy a gusto porque pues ya sabíamos hacerlo. ¿Qué más era lo que me preguntaba maestro Flavio, aparte de lo del CIA? Sí, que estas herramientas, ¿cómo este, ayudan a impartir sus materias? Es decir, desde que ustedes hacen su planeación hasta que entregan calificaciones, ¿cómo les han apoyado estas herramientas digitales? Ah, Si gustas, Gina. Voy a dar un, un comentario muy personal. Lo que pasa es de que nosotros en la universidad no tenemos un control en el sentido de que entreguemos una planeación, por ejemplo, a la Secretaría Académica, que llevemos un, eh, por ejemplo, como en las eh, escuelas particulares que tienes que llevar una cierta eh, calendarización para, para dar tus clases, para cumplir objetivos, nosotros apelamos mucho, o se apela mucho en la universidad a la libertad de cátedra, entonces creo que nosotros tuvimos esa ventaja, como dice la maestra Shadaska, de que nosotros reflejamos únicamente al final del semestre o al final del año en algunas, en algunas escuelas la calificación final de, de, todo el, de todo el proceso. Lo que yo sí observé es que uh, lo que se trató de hacer y creo que también lo vamos a hacer este año es hacer avances o reflejar avances de, el, de la programación de cada una de nuestras materias. Es decir, el... A partir de mayo nos pidió la coordinación del bachillerato que nosotros subiéramos los avances de acuerdo a las unidades de nuestras materias, eh, subiendo una evidencia, por ejemplo, si utilizamos Classroom, si utilizamos alguna otra herramienta, para ir midiendo el avance programático del área en que estuviéramos impartiendo. Para nosotros, o al menos en lo personal, fue nuevo, porque, insisto, nosotros en, en el bachillerato programamos, tenemos un plan de trabajo, pero no lo reflejamos, o sea, no tenemos una, eh, una obligatoriedad, por así decirlo, de mes con mes dar una, un avance. Entonces, yo creo que esta cuestión de la virtualidad que ya tenemos este año, nos va a permitir hacer esto ya de manera cotidiana. Es implementar el avance programático, unirlo o enlazarlo con el avance que tengamos en lo individual y luego hacerlo de manera general por preparatoria. Insisto, creo que son las cosas, al menos en la universidad y en el bachillerato, que, que eran nuevas para nosotros. Como decía la maestra Unice, muchas veces pasábamos la lista o la firmabas o la llevabas o, o subíamos el, la calificación al CIA, pero el avance programático nunca lo habíamos hecho. Entonces yo creo que también esto fue una gran oportunidad para darnos cuenta que en, en la cuestión académica nos hacía falta ese, ese eslabón. Entonces creo que sí ha sido positivo y que va a ser positivo porque también nos centra en reflejar un avance programático de cada una de nuestras materias. Entonces, de cierta manera, también estas tecnologías han ayudado a tener un control administrativo eh, de acuerdo a lo que están haciendo cada uno de los profesores, ¿no? Sí, así es, maestro. Ok, muchas gracias. Maestra Unice. Eh, al respecto, no sé, ¿usted qué nos pueda contar eh, cómo lo están trabajando en su institución? Bueno, este... Eh, es un poco complicado. Digo, la, la realidad es que eh, eso de, de cero papel sigue siendo eh, falso. <risa> eh, al final, nosotros entregamos una instrumentación didáctica, una planeación. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita la tenemos que firmar. Entonces, eh, al momento de firmarla, pues eh, sí si he escuchado a muchos compañeros, de repente la tienen que imprimir, la tienen que firmar, porque no pueden poner eh, su firma de manera digital. Eh, y este es un, un tema también que a mí eh, este, me, me causa mucho ruido, el hecho de que yo suba Word mi firma. <risa> Entonces, este, es otro tema también, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, esta parte de, de, de, del proceso administrativo creo que todavía le, le hace falta, ¿no? Porque entregamos una planeación, eh, eh, y cada determinado tiempo, o sea, entregamos avances programáticos, eh, tres eh, se entregan al, durante el semestre, y al inicio también se entrega la instrumentación didáctica, cómo vas a evaluar. Sin embargo, eh, hay una flexibilidad en esta parte, eh, en el sentido de que tú tienes libertad de cátedra, eh, sin embargo, lo tienes que ir, eh, en tu planeación tienes que ir moviendo las fechas y tienes que firmar cada vez que vas a subirlo, y entonces, este, si no tienes tu firma pues, muchos, te digo, lo imprimen y tienes que tener entonces un escáner y, y eso es la parte complicada, ¿no? Y, pues, el formato también, entonces, ahorita o lo subes en PDF, entonces, es lo que considero que, que causa problemas. Sí, exacto. Y, aparte, tocaba un punto muy importante, el digitalizar la firma y subirla a alguna plataforma, ¿no? Eh, recuerdo que hace tiempo hablaba con un doctor que él es director y me decía es que quiero firmar los documentos de manera digital es decir, aquí tengo el documento en Word quiero pegarle la firma pero quiero protegerla, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero es que para protegerla una vez que ya la tiene digitalizada o sea, es muy fácil, hay muchas técnicas para poder extraer esa firma incluso cuando tenga un sello encima se puede, ahora sí que limpiar y sacar la pura firma y es un tema bastante complicado y pues que yo creo que hasta ahorita no, no he visto así como que alguna tecnología que realmente pueda impedir que se pueda falsificar una firma digitalizada. Bien, este, me gustaría también saber, por ejemplo, de las materias que ustedes imparten. Bueno, que nos contaran cuáles son esas materias. Y también esas materias a lo mejor algunas son prácticas o algunas son más teóricas. Entonces, no sé para ustedes de las materias que imparten ¿cuál es la que les ha costado más trabajo poder impartir en línea? Porque a lo mejor sabemos que si voy a dar una clase de Excel, pues comparto la pantalla y puedo estar explicando fácilmente porque es algo que vamos a ver en la computadora. Pero cuando tenemos que a lo mejor hacer cálculos matemáticos o cuando tenemos que estar haciendo operaciones, pues seguramente es mucho más complicado. Entonces no sé a ustedes de las materias que imparten cuál es la que más trabajo les ha costado. Empezamos con la maestra de Eunice. Gracias. Bueno, la que más me ha costado, bueno, yo creo que las tres. Eh, yo imparto administración de redes en, en sistemas, en la carrera de sistemas, sistemas de cómputo y redes en ingeniería biomédica y en posgrado seminario 1. Seminario 1 es prácticamente ver su anteproyecto eh, eh, para la tesis que va a realizar el estudiante. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo, lo, que, lo que me causa conflicto a veces? ¿no? Eh, sí, realizo muchas prácticas. Entonces, eh, estas prácticas que se realizan eh, consumen recursos de tu computadora. Entonces, aparte que, que la interacción, eh, por lo mismo de que a veces los estudiantes no tienen eh, el recurso suficiente eh, y hablando eh, tecnológicamente de su equipo, eh, a veces tienen que tener la cámara apagada. Cuando estás realizando alguna práctica, de repente te consume más recursos. Y entonces, a veces, eh, este, no pueden estar siguiéndote o se va cortando la señal. Entonces, eh, de manera práctica, eso es lo que lo que me pasa, ¿no? Eh, todavía no me adapto, entonces, este, me sigo adaptando, ¿no? Y en la parte teórica, porque también se ven teóricas, Creo que el, el hecho de, de, de que de repente te pongas a hablar y está pasando el tiempo y tú estás hablando y no, no sabes real, realmente si el estudiante está captando la información, si no la está captando, este, y ahorita de repente les dices, oye, venga, póngame una carita feliz al menos para que sepa que me están escuchando o algo así, ¿no? Entonces, creo que esta, esta, esta manera, esta interacción eh, me cuesta un poco de trabajo. Eh, y por lo de la parte de los cálculos matemáticos, lo trato de resolver, este, porque si sí hay partes que tenemos que hacer cálculos, pues eh, trato de hacérselas ya en PowerPoint, en presentaciones para que las puedan eh, ver, pero no es lo mismo. O sea, la verdad, realmente no llegas a saber si lo aplican, sino les vas marcando actividades. Exactamente. O incluso a veces, como comentábamos en alguna ocasión con la maestra Gina, eh, el que ellos vean, la ahora sí que la imagen al revés, ¿no? También eso representa una complicación para los alumnos. Y sí, este, ha sido bastante complicado. Y nos gustaría saber también, de, ah, por parte de la maestra Shadaska, su punto de vista en esta pregunta. Bueno, yo la materia que se me ha complicado, la verdad, y la que más me gusta es lógica. Este, porque precisamente en este semestre es cuando analizamos ya eh, argumentaciones de manera simbólica. Y no solamente analizamos la argumentación, sino hacemos demostraciones formales de los argumentos. Entonces, es donde digo cómo traslado el, el pizarrón que, que, que era tan necesario a modo virtual. Es donde se me ha complicado mucho esta parte de utilizar este, un, un pizarrón virtual. Todavía no hay uno que, que cumpla con los, las necesidades. Este, hay uno por ahí, pero salen los, las letras todas chuecas, todas feas, como si uno no supiera escribir. Entonces, la verdad, no lo uso. Entonces, es donde se me ha complicado a mí en la materia este, de lógica. En, la, en las materias que son más teóricas, o en donde podemos hacer este, más exposición eh, eh, verbal, eh, creo que no hay tanto problema porque hay muchas herramientas que nos apoyan. Están, este, pues, el Prezi, el, el PictoChart, el Pouton, el PDF simplemente, el Adobe. Es decir, hay varias herramientas que son muy conocidas que nos pueden apoyar este, en la parte teórica. Pero sí en la parte práctica. Y la verdad este es donde más complicaciones he tenido. Muy bien. Maestra Gina, usted, ¿qué nos puede contar acerca de sus materias? ¿Cuál le ha costado pues, más trabajo? Es, compartimos con la maestra Shadaska el, el, la materia de lógica y, y, y concuerdo totalmente con ella, que es la que más nos da trabajo en la cuestión de la demostración. Yo yo escribo mucho, entonces no he podido, no no logro que el pizarrón se vea este de manera eh, correcta. Pero también les comparto, yo, yo soy profesora en el área de las ciencias sociales, yo tengo las materias de derecho, eh, una materia optativa de filosofía de la ciencia y un taller de lectura y redacción. Y aun cuando son teóricas, por así decirlo, eh, yo creo que el obstáculo al que me he enfrentado, aparte de este de lógica de la práctica, es la, eh, la resistencia de los, de los muchachos de participar en la clase. Es decir, eh, que den su punto de vista, que abran su cámara, que comenten, eh, les trato de hacer lecturas, a, a, yo les comparto la pantalla para que lean. Entonces, creo que también lo teórico ha sido eh, un poco complicado porque los muchachos todavía no logran adaptarse a esta nueva forma que ellos autogestionen su conocimiento, que opinen, que, que comenten, están muy acostumbrados, estamos muy acostumbrados a estar en el salón, escuchar al maestro y escribir. Entonces, eso yo creo que para mí ha sido eh, la mayor de las dificultades que, que comenten. Por ejemplo, en grupo de 20 muchachos, solamente dos, y los demás nunca abren el micrófono, les da pena. Inclusive, escribir en el chat les cuesta trabajo. Cuando les pongo lecturas, pues, muchos leen, pues, de manera deficiente y eso a ellos les angustia mucho. Entonces, considero que tanto la práctica como la teoría han sido complicadas en la virtualidad. O sea, no es lo mismo verle el rostro, eh, su lenguaje corporal, si está entendiendo, si no, si logro transmitir lo que, lo que yo quiero que, que comprendan. Entonces, yo creo que ese es el, el, lo que a mí me ha costado trabajo que interactúen en la clase. Y como dice la maestra uno dice uno está bla, bla, bla, pero no sabemos porque nada más vemos letras o gatitos o avatares que reflejan algo del alumno, pero no le vemos sus caras, no sabemos qué tal si estaba riendo, comiendo y nosotros hablando y ellos ni siquiera nos han puesto atención. Yo creo que eso es lo que más a mí se me ha complicado. Sí, yo creo que ha sido complicado porque muchas veces exactamente uno está hablando, hablando, hablando, no escucha nada más, este, pide que participen, nadie participa y de repente les preguntaba yo, incluso ya se durmieron, si quieres o díganme, porque no sabemos si estamos solos o todavía siguen ellos ahí presentes, ¿no? Y sí ha sido bastante complicado. Y yo creo que también aquí habría que ver, este, ahora sí es que... No podemos de alguna manera, como habíamos de decir, los vamos a obligar a que todos entren con su cámara encendida porque a veces a lo mejor las condiciones de la conectividad pues no le da para que esté transmitiendo la imagen o a lo mejor este muchas veces para no pasar las vergüenzas que de repente se ven publicadas en Facebook o en YouTube. Entonces sí ha sido complicado y pues yo creo que ahí sí no podemos también obligarlos a que se conecten con la cámara encendida. Este, por otro lado, también, eh, digamos que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hasta se ha establecido como un derecho humano esto del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el acceso a Internet y a la banda ancha. Sin embargo, también por ahí vemos estadísticas que indican que solamente el 71% está conectado a Internet, entonces damos por hecho que el otro 29% pues sigue desconectado. Entonces ustedes en esta parte de sus alumnos, de sus grupos, no sé cómo percibieron esta parte de la conectividad, no sé si los alumnos les, ahora si les hayan manifestado que no se podían conectar porque no tenían acceso a internet o que andaban sufriendo porque tenían alguna carencia respecto a las tecnologías necesarias que se requieren para poder participar o entrar a las clases en línea. Maestra Shadaska, ¿qué nos puede comentar al respecto? este eh, Bueno, sí, eh, es que hubo dos como dos situaciones. Al inicio, cuando empieza todo esto de la pandemia, este, muchos alumnos no contaban con internet en su casa, ni siquiera con, con datos en su celular, ni siquiera con un equipo de cómputo confiable o bueno. Eh, casi todos este, se iban, por ejemplo, a los pequeños ciber, en donde pues, rentaban la computadora para hacer un trabajo. O en, la, en el caso particular de la preparatoria, ahí, ahí está la, la biblioteca. Y ahí hay equipos de cómputo que pueden usar los alumnos sin ningún problema. Entonces, como que ellos no tenían eh, pensado la inversión en equipos de cómputo buenos y, y tampoco tenían pensado, ni tampoco creo, eh, la mayoría de nuestros alumnos tienen eh, recursos económicos bajos, este, somos una escuela pública. Entonces, eh, pues, la mayoría ni siquiera contaba con eso, ¿no? Eh, a duras penas traían un, un celular y lo único que les importaba del celular era, pues, el Facebook, el WhatsApp y para llamadas era lo único. Entonces, en ese primer momento de, de la pandemia sí nos costó mucho trabajo porque la verdad, muchos desistieron, es decir, se salieron definitivamente de la escuela porque no tenían computadora, porque no tenían un buen este, teléfono celular para las clases virtuales. Eh, pero ahora en este momento, este, pues, muchos padres han optado por invertir en el, en el internet, en invertir en algún mejor equipo celular. En comprar algunos equipos de cómputo, aunque sea usados, este, ya lo han eh, hecho. Sin embargo, ahora veo la resistencia por parte de los alumnos a quererse poner a trabajar, a conectarse, a estar al pendiente de las tareas, a entregar. Es decir, los papás hicieron lo posible por tener todo para que sus hijos progresen, pero ellos están renuentes. Este, eso es lo que yo interpreto. Muy bien. Por su parte, maestra Unice, ¿cómo le ha tocado ver esta situación con los alumnos? Si están conectados, ¿les falta tecnología o les falta saber usarla? Sí, bueno, eh, esa es una buena pregunta. Fíjate que eh, hace dos años precisamente eh, metimos un proyecto para ver eh, eh, cuántos estudiantes por año teníamos en, en, en nuestro departamento. ¿no? Entonces, cuando, cuando empecé con esto de las clases ya en línea, pues me dio por preguntarles de dónde, de dónde son los estudiantes. ¿no? Entonces, eh, aproximadamente un 30% de mis estudiantes eh, son de comisarías. O sea, son de comisarías, están en, eh, incluso tengo estudiantes de Torreón, o, eh, gente de Tabasco, chicos de Tabasco que están en Tenosique. Entonces, problemas no de tecnología, problemas de luz, que se les va la luz. ¿no? Y un problema que, que pasó aquí en, en el estado fue que, eh, hubieron muchas lluvias el año pasado, entonces eh, habían apagones en zonas y pasaban, este, y de repente eh, no había luz. Por la parte de, del internet sí me ha tocado entonces también que estudiantes me comentan que, que de repente se conectan por datos porque no tienen acceso a internet eh, o su señal es muy baja, entonces digo por... Eh, eh, creo que eso más bien es lo que he visto de, eh, con la parte de problemática y eso dificulta también la parte de la interacción, porque por lo mismo no abren sus cámaras también, porque si abres tu cámara de repente este, ya no puedes, <risa> se, se pierde la señal y pues tienen esas problemáticas, ¿no? Sí, es complicado. Exacto, sí, es complicado. Y aparte pues vemos que realmente no se ha cumplido con lo que dice la constitución, o sea, es un derecho humano a medias o un derecho humano elitista de alguna manera, porque solo los que tienen los recursos o que viven en las ciudades más grandes, pues pueden acceder a estas tecnologías y no es ahora sí que algo para toda la sociedad. Maestra Gina, ¿qué nos puede abonar en este punto? Comparto lo que lo, lo que dicen eh, la maestra y nice, la maestra Shadaska. En, en, en mis clases, únicamente yo tuve una experiencia muy grata eh, tuve un chico en Nociones Generales de Derecho Repetidor, él. yo creo que es de, lo, de aquí, de la, de la meseta Purépecha. Entonces, él se contactó conmigo en el chat del, del mail. Entonces, él me mandó decir en el correo que él tenía que bajar al pueblo cada domingo. Entonces, que me pedía la oportunidad de que él, él revisaba cada ocho días y me mandaba los trabajos, pero que él no se podía conectar porque de donde él es no hay internet, entonces bueno, fui flexible con él, dije vamos a ver qué, qué, qué sucede si no es que me, me está tomando el pelo, la verdad es que el chico fue el mejor de la clase, a pesar de que él no estuvo, no, no cada ocho días, cada quince o cada mes, me mandaba sus tareas impecables, no sé a dónde bajaba porque en, en realidad no, no le pregunté a la comunidad, pero lo hizo, entonces se ve que el chico tiene ganas de salir adelante y, que, y me decía como que iba como a una tienda de ahí del pueblo donde le prestaban el internet. Caso contrario, tuve estudiantes de, esa, de ese mismo grupo que viven aquí en Morelia y no lo hicieron por lo que dice la maestra Shadaska, que estaban renuentes. Entonces creo que sí faltan muchas, muchos elementos de, de conectividad para algunos muchachos. Trabajan muchos con datos. Eh, otros se van a los cibers, eh, pero creo que sí, el obstáculo es esta conectividad, pero también el, el que el muchacho lo quiera hacer. Para mí fue una experiencia y lo he presumido mucho, y sigo en contacto con él nada más que en el correo, pero me pareció súper interesante esta experiencia con este chico, porque eso es ganas de salir adelante y... Sortear el obstáculo de la conectividad y tratar de buscar la manera de cómo afrontar esta situación a pesar de, del lugar donde vive. Claro que habrá chicos que aunque por mucho que quieran no lo pueden hacer, pero para mí en lo personal nunca me había sucedido y, y sí me parece muy grato que lo haya logrado. Entonces, más que la, la conectividad, este, también muchas veces es el, este deseo de, de, de salir adelante y como usted dice, no es algo eh, homogéneo. Si estamos pidiendo, por ejemplo, como dice la maestra Unice, algunos lugares no tienen luz, o sea, ni siquiera vamos a, a pensar en el internet, o sea, luz, agua o, o algo los servicios básicos. Entonces, no sé, esa, esa es la experiencia que les puedo compartir. Muchas gracias. Y sí, pues yo creo que ahí es donde se ve también el deseo de superarse, ¿no? De los mismos alumnos. Y también a su vez el desinterés de algunos otros, ¿no? Que teniendo todo no lo valoran. Y vemos que cuando se tiene el deseo, pues se puede lograr, ¿no? Ya casi para ir cerrando, me gustaría saber cómo denominarían a los alumnos de la Sociedad de la Información están bien capacitados, es decir, saben utilizar estas herramientas digitales de la sociedad de la información que se supone que deberían de dominar o realmente todavía falta para que tengan un buen dominio de las tecnologías. Empezamos con la maestra Eunice, por favor. Gracias. Bueno, eh, yo creo que en mi caso me ha tocado estudiantes que, que sí están, están preparados. Creo que la, la parte económica es lo complicado. Las zonas rurales en donde se encuentran es lo complicado. Eh, sin embargo, creo que comparto mucho lo que dice la maestra Shadaska, que independientemente de cuando el estudiante quiere, siempre va a encontrar la manera para aprender, ¿no? Sin embargo, bueno, estas complicaciones a veces eh, les resultan pues trabas en lo que hace que ellos a veces se den de baja, porque también ha pasado que se dan de baja, y dicen vamos a esperar, ¿no? Lo que pasa es que también ya pasó mucho tiempo y pues tienen que regresar, ¿no? Yo sí considero que, que están preparados, lo, lo que he visto y las, también las actividades que les marco eh, para que vayan explorando nuevas tecnologías y todo lo demás, creo que la realidad es que considero que sí las tienen. No he tenido hasta ahorita complicaciones. Creo que ellos están incluso hasta, por la parte tecnológica, eh, mejor en ese aspecto incluso que yo en algunas herramientas y hasta para la comunicación. <risa> Pero, pues, bueno, es mi perspectiva ¿no? con, con los estudiantes. Quiero aclarar también que el nivel que doy es a nivel quinto semestre, octavo semestre. Y a nivel posgrado. Ya los de primer semestre no me han tocado ahorita. Ok, muy bien. Maestra Shadaska, este bueno, yo sé que mayormente usted imparte clases en nivel preparatoria. ¿Cómo calificaría el dominio de las tecnologías de sus alumnos? ¿Bueno, malo, regular? Este, bueno, pues yo lo calificaría malo, porque eh, son muy poquitos los alumnos que sé que saben utilizar las tecnologías, las herramientas digitales. La mayoría, eh, aunque los denominamos como nativos digitales, yo creo que no tienen esa habilidad porque eh, generalmente ellos están habilitados para ver las redes sociales, este, TikTok, este, Facebook, WhatsApp. Ahí sí creo que eh, muchos este, tienen esa gran habilidad, pero ya cuando los trasladamos, a querer entregar eh, trabajos en Word, en Excel, en PowerPoint, que son los más básicos. Incluso ahí, la verdad, sí carecen de conocimientos. Creo que todavía eh, tenemos una gran brecha en cuanto a lo digital. Todavía creo que, sobre todo en las comunidades indígenas, es donde más rezagado está este tema, por lo menos en Morelia, donde recibimos está un poco más habilitado para, la, para el internet, para la, los equipos de cómputo, pero en, en los pequeños pueblos, este, pues la verdad sí está muy rezagado y los alumnos vienen con muchas deficiencias. Son los alumnos que están entrando a la preparatoria, en este caso, no solamente a nivel preparatoria, también a nivel licenciatura. Este, cuando hemos dado clase en licenciatura con, con la maestra Gina, también nos hemos percatado de que carecen de esos conocimientos y la verdad ahí sí, este, pues hay una brecha digital todavía muy fuerte. Muchas gracias. Maestra Gina, ¿usted qué abonaría? ¿Cómo ve a sus alumnos? Sí, lo que pasa es de que sí tienen muchas deficiencias, pero yo veo algo positivo que, que aprenden rápido, a mí me sorprenden. Desde cuando los tuve hace un año que no sabían ni siquiera enfocar una fotografía, mandar una imagen y ahora ya lo saben hacer. Entonces, creo que sí están mal en, en, en la cuestión de la, del conocimiento de las herramientas, pero si quieren, eh, lo, lo van a hacer rápido porque obviamente, pues insistimos, pues son nativos digitales y, y tienen eh, mucho más... Eh, esta capacidad de adaptación que nosotros los adultos, lo que sí, lo que veo en ellos es esa gran oportunidad de las instituciones de capacitarlos, así como nos capacitaron a nosotros como profesores, también capacitar a los, a los estudiantes, sobre todo nosotros vamos a entrar a un proceso de ingreso de, de chicos nuevos el, el próximo semestre, entonces veremos también cómo reaccionaron los que estuvieron en la secundaria hace un año, que se enfrentaron a estas clases en línea y veremos si han sobrepasado la brecha que dice la maestra Chadasca, que vengan mejor preparados en, este, en esta situación de las, o en este tema de las herramientas digitales. Pero de que aprenden rápido y que nos sorprenden y cuando les interesa lo hacen, es, eso es indudable. Lo que para nosotros tardamos mucho más en adaptarnos, para ellos es mucho más sencillo. Exactamente, tienen una facilidad de aprender el uso de las tecnologías mucho más elevado que nosotros y a lo mejor también ahí pues implica mucho el que a lo mejor no van enfocados hacia las carreras de tecnología como en el caso de, de, de la maestra Eunice que tiene alumnos más de carreras tecnológicas y pues sí a lo mejor no han utilizado las herramientas pero como dice la maestra Gina pues muy rápido pueden aprenderlas y pueden superarnos. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que cada una de ustedes me comentara cómo visualiza el regreso a clases. Empezamos con la maestra Eunice, por favor. Bien. Bueno, eh, la verdad es que la visualizo, eh, este, muy, soy muy optimista y positiva al respecto, ¿no? Este, eh, creo que tanto los estudiantes como, como nosotros, este, eh, los profesores, estamos ansiosos por regresar a clase. Eh, yo creo que eso ya se va a dar muy, muy pronto. Hoy, precisamente, el director del plantel sacó que, que ya vamos a empezar de manera semipresencial. Y creo que tal vez la complicación sería el hecho de que antes, ahorita, bueno, en estos tiempos te, te levantabas, te bajabas, eh, te vestías rápido y eran 10 minutos para estar listo, ¿no? Entonces, los tiempos de transporte, entonces, van a van a ser creo que la parte complicada y vamos a tener que adaptarnos de nuevo a eso. Pero, pues, es algo que si ya nos adaptamos a este cambio, regresar otra vez, este, nos va a costar tal vez un poco de trabajo, pero lo vamos a, a conseguir ¿no? y va a ser algo positivo. Muy bien, gracias. Maestra Shadaska, ¿usted cómo visualiza el regreso? Eh, bueno, yo la verdad lo espero con mucha ansia, <risa> la verdad ya quiero regresar a mis actividades normales. Supongo que los alumnos también porque no hay como interactuar entre los mismos chavos, ya extrañan esa eh, eh, interacción entre ellos, los eventos, las actividades académicas que estábamos acostumbradas a hacer. Es decir, yo lo veo con mucho optimismo, que sí me va a costar otra vez trabajo, pero... Este, me va a costar trabajo tal vez el, el, el hecho de levantarme temprano, arreglarme antes, llevar a los niños a la escuela, o sea, en cuanto a mis actividades, pero no en cuanto a, a la docencia, creo que, que creo que este tiempo también nos dio más herramientas para mejorar nuestro trabajo, porque ya tenemos no solamente lo presencial, también ya tenemos la parte virtual y lo podemos combinar, hacer una combinación. Es decir, vamos a llegar mejor habilitados. Este, yo, la verdad, lo veo muy positivo y yo estoy súper ansiosa de regresar. Muy bien. Maestra Gina, ¿usted qué opina? ¿Cree que nos vamos a poner nerviosos ahora al llegar al salón de clases o cómo visualiza yo, este yo regreso? Yo también soy, soy positiva, pero creo que va a ser un proceso complejo bueno desde mi perspectiva porque vamos a tener que volver a readaptarnos a, a convivir cara a cara y, y al menos todo esto que ha pasado de, de, de, del contagio del virus de, de las enfermedades de las muertes creo que sí costará un poquito de trabajo perdernos otra o, o perdernos el, el miedo al estar cara a cara al, al volver a saludarnos al estar conviviendo al perder ese miedo de, de, de si me contagio si si este si no me cuido pero como dicen las maestras, yo también soy optimista en que sí necesitamos ya eh, desprendernos ya de este, de este encierro y volver a nuestras actividades. Claro que con todas las precauciones, porque pues sí necesitamos volver a estar con nuestros estudiantes, compartir con nuestros pares, con nuestros profesores, eh, estar... Eh, en nuestras dinámicas. Claro, yo les digo a los muchachos y hoy tuve clases con ellos que tenemos que cambiarnos nuestro chip mental porque ya nuestra vida y las clases no van a ser igual. Al menos eh, nosotros que no teníamos esta cuestión de lo digital, ya lo tendremos que estar utilizando, ya no abandonaremos nuestras, como esta cuestión mixta, pero ya cara a cara, ya eh, frente al otro, compartiendo, conviviendo, y como dice la maestra Eunice, pues vamos a tener que readaptarnos otra vez, porque pues nada más nos poníamos bellos de, de lo que se ve aquí en la cámara, ver, pues traemos el tenis o traemos short, y, y pues ya será otra, otra dinámica. Yo, yo lo veo positivo, pero también yo creo que va a ser complejo y va a ser paso a paso, porque sí fue un año muy complicado, de, de estar encerrado. Hay, hay profesores que no han salido. En nuestra preparatoria ahí hay, hay, tenemos compañeros que no han salido a la calle. Entonces, el volver a, a enfrentarse, a salir, a conocerse, por ejemplo, nuestros estudiantes no, no, no se conocen. No, lo, los de la maestra Shadaska y los míos son nuevos. Entonces, hoy les pregunté que si estaban contentos y me dijeron, nos da pena que nos vean, porque no saben cómo son físicamente. Entonces, pues lo esperamos con ansia hay que cuidarnos, ojalá que ya para ese entonces ya nos hayan vacunado <risa> y, y que todo salga lo mejor posible por la salud de todos, por la de los profesores, los estudiantes y pues para volver a, a nuestra vida cotidiana y en esta lo que se llama pues nueva normalidad. Gracias, exactamente, yo creo que todos ya deseamos ese regreso a la nueva normalidad. Habrá que adaptarnos ahora sí que a la, pues vaya la redundancia, a la nueva normalidad, ¿no? Porque pues no va a ser lo mismo que antes, pero pues finalmente yo creo que ya estamos un tanto cansados, ¿no? De estar encerrados y ya todos deseamos regresar a nuestros trabajos. Y pues bueno, con esto damos por concluida la emisión del día de hoy. Agradezco su atención, agradezco mucho a las maestras por su tiempo, por haber participado. Y pues con esto nos despedimos. Eh, agradezco a la maestra Eunice, a la maestra Shadaska y a la maestra Gina. Y hasta la próxima.